Recientemente fue reaperturado el caso de Odebrecht. Apareció un listado que había sido ocultado y que yo le dije a ustedes que había sido dejado fuera y que mantiene en su a aquellos que entienden que ese listado no solamente le perjudica, sino que con las implicaciones de tener una nueva justicia, me refiero a un nuevo procurador general para perseguir la investigación, aunque yo le dije a ustedes lo que hizo el PLD, agarró y dejó un 80% de, de su ministerio público queriendo dejar todo amarrado, que eso, aunque eso tiene rango constitucional desde el 2010, a través de las evaluaciones y fueron fraudulentas las denuncias que nosotros pusimos aquí. El señor Ángel Rondón con ese listado parece que al final lo acogieron que cuando se tradujeron los expedientes del de portugués porque vino de Brasil Marcelo de Brescia la compañía original que es el único lugar de Latinoamérica y del mundo donde se establecieron oficinas fuera de Brasil fue República Dominicana se había dejado ese expediente fuera y ustedes saben eh, que se solicitaron y lo que se lo que dieron fue se, se dieron unos eh, ¿cómo lo llamamos unos nicknames y unos nombres encubiertos en clave. El, el señor de los bozos, después que dijeron el señor de los bozos, todo hasta y Bautista Leonel se quitó los bozos cuando mencionaron eso. El Frentu, el todo lo que tiene la frente grande comenzaron a usar gorro y que eh, comenzaron a decir el. el, el los que tenían jipetas blancas, millonarias, todo el mundo la cambió, bueno, pero ya se revelaron. Y aquí, en este listado, la reapertura de este caso, de los sobornos de Odebrecht, hay funcionarios de este gobierno, que serán exfuncionarios a partir del 16 de agosto, ex senadores y diputados. Un listado de 106 personas que señaló el empresario Ángel Rondón que él le pagó soborno y quieren que sean sus testigos y que vayan ahí. Es decir, yo decía que la famosa frasecita aquella que el 6 de junio del año 2018, jean Rodríguez, el Procurador General de la República, pronunció que dijo, no son todos los que están y están todos los que son. Se va a cumplir ahora en este nuevo proceso del enjuiciamiento del caso de Odebrecht cuando sea reabierto. El juicio de fondo que deberá ventilarse en el Palacio de Justicia de, de Justicia de Ciudad Nueva, es un tema que ha alarmado esta constructora multinacional brasileña, Odebrecht. Es gira en torno a dos temas. Los sobornos, Punta Catalina, proyecto que estaba incluido en el expediente, en la página 12, 13 y 14 que se había sacado, y la acusación del Ministerio Público, pero que luego fue excluido, un listado de 106 personas que terminó con 80, lo redujeron a 17, luego terminó en 15, de 15 lo bajaron a 10 y de 10 dejaron 7 y de 7 solamente 5. Pues aquí está. Cuatro abogados de la defensa de varios imputados del caso de Brecht, Carlos Salcedo, José Miguel Minier, Antoliano Peralta y Miguel Valeriano Jiménez coincidieron en decir que la petición de los 106 testigos fue una estrategia del empresario Ángel Rondón. Y que por la, la importancia, y con el perdón de ustedes, y el poder del PLD dejó fuera a toda su gente. Pero aquí hay mazos y cimarrones. Y que los solicitó como testigo para que fueran a, a la justicia. Porque aprobaron 16 contratos, esos ex senadores y diputados. Para los que él pagó sobornos, que se estaba hablando en un momento determinado de las transacciones que se devolvían los sobornos ascendentes a unos 97 millones de dólares. dámele el peso ahí. ¿Cuánto es 97 millones de dólares? Comienzo con el listado. Ay, ay, ay, ay, es embajador ahora en los Estados Unidos. Si hombre, miren, yo jamás pensé y estoy publicando y leyendo este, esto que fue publicado en el periódico El Listín. Busque El Listín. Y fue publicado en el diario Libre, búsquelo en el diario Libre, para que usted esté enterado de esto, porque ya es de conocimiento público. 5.600 millones de pesos en soborno. Imagínense ustedes cuánto habrán dejado esas obras. ¿Usted sabe quién es el número uno de este listado? Jamás pensé que sería el número uno aquí en este listado. José Tomás Pérez. Hombre, que hacía muy serio. Pero el que esté en este listado no quiere decir que allá aprueben. Con... Vamos a ver. Están ahí, van a ser llamados, suponemos, en los próximos días. Dionis Sánchez Carrasco. ¡Ay! Él es senador y es diputado, porque ahora perdió y es para afuera. ¿Qué va? Julio César Valentín, que él salió gritando en un medio. Dijo: Me quisieron incluir, porque ya estoy fuera, mi inocencia. Está aquí. Vicente Bengoa, ese hombre tan viejo, un hombre fundador del PLD. ¿Cómo es posible? Daniel Toribio. No, pero el número 7 me asombra. Y lo voy a poner ahí en pantalla porque meterse esa lengua en contra eh, es mejor caer en la lengua del diablo. Yo le tengo miedo a, a tres lenguas en este país. Yo le tengo miedo a la lengua de los castillos comenzando con Vincho, una lengua sagrada que yo respeto. Hay una dama aquí que me recebo su nombre que le tengo más miedo que el diablo el que cayó en esa lengua, se puñó. Y caer en la lengua de ese señor, el número 7 de ese listado. A ver si ustedes lo leen. ¿Quién es? Voy a bajar ahora. Están viendo lo demás. Voy a subirle un chin. Para poner un chin de misterio. Un ching chin, chin, Se lee ahí. Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara. Voy a seguir leyendo este listado. Marino Antonio Collante. Marino Collante. Uy. Funcionarios, espérense, que hay un par de senadores que usted conocen. Déjeme poner esto aquí porque nada más lo voy a decir a mi productor aquí. Usted no sabía que en ese listado estaba el senador saliente de la provincia de Guadalajara, Amilcar Romero, y Luis René Canal, el senador saliente de, de, de Salcedo, provincia de Mano Mirabal. Provincia de Mano Mirabal. A suerte que nada más lo dije a usted. Pero yo voy a leer todo esto aquí. Aquí está, quiero darle cierta seriedad, no quiero hacer esto en broma, esto muy serio. René Polanco, no puedo leer los 106 porque me toma mucho tiempo, pero voy a leer alguna figura importante. El actual presidente del PLD del partido que había sido dejado fuera, supuestamente, Juan Temísto Clemontas, máximo de Olio. senador que es para afuera, que va ahora porque perdió también Rafael Calderón, ese que se fue del PRD, ¿sabes? PRM y después para el PLD. Ay, ay, ay. El escándalo aquel que tuvo con el joven aquel. Eddie Marte, Jorge Fría, José Santana, Cristian Paredes. Pero ese Cristian Paredes no es el que era diputado de, de la provincia eh, que tuvo en el Hospital Inmaculada Concesión, eh, eh, Sánchez Ramírez. ¿no? no, no es ese seguramente. Bolívar Bello Beliar, Humberto Villalona, Pedro Francisco Delgado Malagón, aquí hay mucha gente grande, Luis José Pláceres, Víctor Guzmán, Luis Alberti, ese falleció, ese se libró, Francisco Álvarez, Romer y Cuello, César Sánchez, José Luis Malcom. Uy, no, no, no está nombrado ese en el gobierno ahora. Bueno, tengo un lapso de memoria, no sé. Más adelante le digo. Que ahora mismo son tantos que tengo un lapso. César Pina Toribio, un hombre tan serio y preclaro, el número 35 de este listado. El número 36, Abel Rodríguez del Orbe. ¿Cómo va a ser? Luis Pérez Cueva, el número 37. Rubén Pichardo, el 38. Miren, son tanto. Héctor Leonidas Gulián Curi, ¿cómo? Jorge Manuel Azuri, oye, hay apellidos aquí, cosa. Daniel Tolivio Marmolejos, la pastora Méndez de Fonder. Hicieron ahí un reportaje hace poco y todo. oye. Parece que Nuria piedra estaba orientada. Luis Antonio Hernández García, Rubén Darío Pichardo Peña, Darío Peña Pichardo, Guaróa Guzmán, Josefina Montaz. Villa de los Monzo, Ay, ay, ay. Abraham Morel, Reina Marín Infante. Diego Hugo Moya, Manuel de Jesús Estrella. En un momentito le paso toda la llamada. Voy a terminar con el listado. Pedro Alegría Soto. Es coso. Hay muchos diputados y senadores, señores, en esta cosa aquí. Germán Castro García. Y ahí está, para que no vayan a pensar que yo estoy en calumnias y cosas. El número 72, ¿quién es? Un momentito, querido, querida, un momentito, un poco, los nervios lo dejan para ahorita. El número 72 en este listado, ¿quién es? A ver si ustedes pueden leer ahí. Se lee claro ahí, 72. A Milka Romero, y sin inmunidad parlamentaria, va para un tribunal ordinario de jurisdicción. Normal, como un ser humano no tiene jurisdicción privilegiada ante la Suprema. Ay, ay, ay. El número 70, ay, ¿cómo va a ser? El 74, un momentito, por favor. El 70, tan nervioso, ¿eh? un momentito, es el que acaba el listado. El 74 y el 75 me sorprende también. Vaya a ver si el 74 dice ahí, pero Dios mío, un momentito, 4087, espérate, déjalo nervios. César Díaz Filpo y el 75, Luis René Canal Roja. Se lee así ahí. Ay, ya, ya, ya. Félix Vázquez Espinal. Aquí hay mucha gente. Me llamaron la atención esos nombres que estoy diciendo porque son demasiados. Albert Elías Atala. ¿Cómo va a ser? El número 94. En el 95 repiten a Cristian Paredes hay que chequear ahí qué pasa. Radamés Segura y no había estado fuera ya. No estaba fuera, Radamés Segura, no demostró su condición. Él es director de la CDE. Eh, eh, eh, eh. Voy a echarle una vaina que están haciendo esto. Bueno, lo importante del juicio de fondo sobre soborno del caso de Breck que fue fijado, y busquen ahí el listado donde le dije, y César Sánchez, el último, el 106. Para el 20 de abril de este 2020, en el primer tribunal, hay nervios, en el primer tribunal del distrito el colegiado, del distrito nacional, pero debido a la pandemia del coronavirus, las audiencias presenciales fueron suspendidas. La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ordenó conocer desde cero el juicio en contra de los imputados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista, Juan Roberto Rodríguez y Conrado Pitalú Garceno. Y aclaramos que el senador Tommy Galán ya no va a conocerse su juicio en la segunda sala penal de la Suprema, sino que va a un tribunal ordinario, como ya dije, porque perdió su categoría de legislador y por lo tanto, él disfrute de la inmunidad parlamentaria. Ya pueden llamar, ¿qué concluyo yo diciendo? Parece ser que se va a aperturar una nueva era en la justicia dominicana. Ojalá que así sea y que se ponga un procurador de entereza moral y que además de saber de derecho, tenga los pantalones bien puestos.